del día señores ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades de San Francisco de Macorís? ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades de San Francisco de Macorís? Bueno esa es la pregunta del día. Bueno. Sí señor tras un mes con vía obstruida en San Francisco de Macorís, señores, miren ahí las imágenes tomadas ayer. Autoridades no dan una solución. Las continuas lluvias a causa de vaguadas que afectaron el territorio nacional semanas atrás generaron la obstrucción de un tramo de la calle Sánchez de esta ciudad sin que hasta la fecha autoridades la hayan eh, eh, viabilizado. Según moradores de las zonas, residentes tienen la intención de hacer movilizaciones de protesta. Lo han evitado por prudencia, aunque advirtieron estar cansados de esperar. Aclaran las los residencias de la zona, eh, se inundan a causa del atasco de arena y escombros. Gran parte de los escombros fueron arrastrados por las crecidas de las aguas de la Cañada Grande. residentes de la zona solicitan una rápida intervención. <coughs> Miren ahí Esas son las imágenes que recogimos en el día de ayer Fíjense las condiciones que está esa calle Por espacio de tres semanas Más o menos, ¿verdad? Hay unas declaraciones, vamos a verlas, vamos a escucharlas Un mes Y todavía aquí no se ha acercado nadie todavía Me Dijo un mes Nos prometieron que iba a venir para arreglar eso Dijo que nada, ellos están esperando que nosotros cojamos y le prendamos las cuatro esquinas. Si eso es lo que yo quiero, nosotros le, le vamos a dar, eh, eh, eh, se lo vamos a hacer. Hace un mes ya que vino el agua y se llevó todo aquí. Sí, yo tengo aquí a los muchachos y al barrio aquí parados, que, no, que quieren ponerse que más de goma. Pero qué pasa, que muchos señores internos que están aquí, que están en su casa, tuve ves gente vieja, y no se puede. Eh, wow. A hacer eso, pero no nos están hostigando para que hagamos eso. Últimamente que ha estado lloviendo, el fin de semana para acá. No, cada vez que llueve, no, porque ya el agua ya no pasa por ahí debajo, es por arriba, porque está tapada está, está de arena. Y si vuelven, aunque limpien eso y, y no se les saca eso ahí, vuelve a lo mismo. ¿No han pasado todavía? No, no todavía. todavía y ahora se tapó la libertad. Ahora cuando llueve allí ahora, todas las casas se inundan toda hora ahora, porque ya de la libertad para acá, ya no pasa agua. Ahí se cayó un no, señor. No, no. Pasando por aquí, ahora mismo. Sí. El sí. tuvo sí. Una sí. aquí. Sí. Por de sí. sí. la autoridad. Antonio sí. Santi Tapicero. que no puede pasar por ahí, porque no Cinco sí. sí. van sí. ¿Ya qué tiempo hace que pasó? esto de para un mes ya. Entonces mira el fruto, Tú grabando ahora mismo. Esto es ahora mismo. Sí. Este hombre iba pasando por aquí, por un ladito, de la caña, porque no hay espacio. Este y tuvo un accidente sí, en, sí. en esta bicicleta. Mira, sí. ve. ¿Hace un mes entonces ya de eso? Casi un mes, casi un mes, ¿entiendes? Enfoca la bicicleta ahí. Sí, ¿Y las autoridades, sí. nada por aquí? No, sí. nada. Ellos vienen y prometen. Lo que hablan es mentira. Ya no, uno, uno está cansado de estar en esto. El síndico aquí dice que el camino que le den 10 días, que le den 15, el camino para llegar al vertedero, ¿qué es lo que está pasando con esto? Mire esta situación que está pasando aquí en La Sánchez. Mira qué situación más, más pésima. Mire ese señor ahora mismo, regoza de romperse, ¿eh? regoza de el pescuezo. Por favor, ayúdenme en esa situación. ¿Ya qué tiempo hace que pasó? No, eso va a tener ya como casi un mes ya. Y mira la situación como está esto aquí y uno transita por aquí, porque uno tiene que llegar a su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas autoridades? Vamos a ver si se ponen la pila para que nos arreglen esto. Que no hagan un túnel bien hecho, un puente bien hecho, un elevado, por favor. Síndico, usted quería estar ahí, Siquio. Y la gobernadora también, que vengan a recoger esto y a tomar cartas en el asunto, porque las cosas no son así. Somos gente que debemos de vivir dignamente en este pueblo de San Francisco de Macorís. Bueno, mis amigos, ahí están las imágenes y las declaraciones de los usuarios de esa calle, que es una de las calles más transitadas de Macorís. La calle Sánchez. Vamos a saludar a Yerjan, la antigua, eh, que está con nosotros. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos, buenos días. días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales, Facebook, y YouTube y también en Instagram. Aquí estamos. Como siempre, decirle que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Ya usted está viendo parte de lo que descubre el tiempo. Bien. Eh, salir el café. Mala, ma, mala elección con... Con el alcalde Siquio en de ay, la Rosa. Ay, ay, ay. Bueno. Y una mala elección con la gobernadora provincial de Eduardo. Bueno. Sí. Sí. Aunque duela aunque le duele a alguno, aunque se ponga bravito a alguna gente. Falta de gerencia. Porque, y mira. Mi liderazgo. Al final, todas las autoridades están en responsabilidad, eh, eh, quizá no directa, pero sí en responsabilidad, hasta un poco, responsabilidad ciudadana. Cuando una cosa de esa está bien, eso pertenece al ayuntamiento, pero si el ayuntamiento no hace, por lo menos obra pública pudiera haber hecho, haber abierto ese paso, arreglando un poco, ¿verdad? Sí. Eso es del ayuntamiento, nosotros lo vamos a hacer y, y, y se acabó, porque tú estás de alguna manera resolviendo un problema comunitario. No es un problema de psiquión, no es, un pro, es un problema comunitario. Eh, entonces, no sé, hay como cierta eh, dejadez. Eh, vamos a ver, Yerian, adelante Miren, con relación a esto Hace varios, ya ya prácticamente un mes Que esta situación de la calle Sánchez eh, Ocurrió con un, una fuerte lluvia Evidentemente el desborde de la cañada grande Que yo estuve antes de ayer por ahí observando eh, una lluvia, verdad, en horas del mediodía Y a eso de la una de la tarde Cuando yo llevo a mis niños al colegio Veo que está desbordada, inundada la, la Avenida Libertad y entonces evidentemente confirmo lo que el compañero Francis había denunciado aquí. Es que le han construido a la, en, en las orillas de, de la Cañada Grande y entonces eh, han, le han cerrado el, el cauce de la Cañada y por tanto cuando viene mucha agua se desborda. De manera que el trabajo que, que dice Olmedo que va a hacer ahí a través del índice le va a ser difícil si no elimina esos sitios. Ejemplo, si usted no quita esas paredes que han construido a la orilla de la, de la Cañada Grande, no va a poder resolver nada porque siempre se va a desbordar, desafortunadamente. Esto ocurrió precisamente, un desborde se levantó, es la información, vamos a ponerlo full pantalla muchachos, por favor. Eh, y entonces resulta que levantó el asfalto, hay una situación ahí y se ha cerrado el paso. Pero señores, miren. Casi un mes en eso, casi un mes y no hay respuesta de parte de ninguna autoridad. Ustedes han escuchado que han dicho algo sobre eso, el alcalde se ha referido, ha ido ahí el alcalde, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Es que el puente se rompió? ¿Es que hay el peligro de que el puente se hunda? Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Se ha hecho un levantamiento de eso? Por lo menos a, a nosotros no nos han informado eh, sobre la realidad, lo único que sabemos es que está cerrada Pero no sabemos ahí No hay un letrero que diga, mira eh, En proceso de reparación, eh, nada Ahí lo que hay es un Ni siquiera un letrero Indicando que el paso está cerrado Exacto, un letrero del ayuntamiento Que debería, estar, inter... que debería claro. estar en la próxima esquina Porque a veces a uno se le olvida y dobla Para allá, a veces uno dobla para allá Y entonces eh, ahí viene el problema Tener que dar reversa, por ahí dos gente atrás Y ahí hay un caos, Eso es lo... Lo que indica, señores, la falta de autoridad que hay en este pueblo. Desafortunadamente el alcalde, eh, caramba, Siquió, por más que le hemos hecho el llamado, no da pie con bola, no despierta del sueño eterno que tiene. Aparentemente, alguien que lo despierte, y, y, y verdad que me excuse el alcalde, pero se lo ha he dicho varias veces. Alguien que despierta a Siquió. Y a Siquió, incluso su, su propia familia, si entiende que él. Eh, más, que, más que bien puede sacar mal de esas de esa, eh, legisla, de esa sindicatura, aconsejenle que deje eso, y que ponga una gente ahí más joven, aconsejenle, eso fue lo que yo hiciera, eh, le a, usted no puede seguir ahí, eh, porque usted más que bien está sacando mal, y además eh, para, para su imagen y para el propio pueblo, eh, más que bien es un mal lo que le está haciendo, entonces deje eso, yo lo invitaría, si fuera hijo de Siquio, a renunciar, de ese cargo de que se vaya a descansar tranquilo a su casa, luego de una trayectoria tan tan larga de psiquio, no como lleva buen de político, nadie. va a terminar muy mal como alcalde. Claro, no se lleva de nadie, Carolina. Bueno, la verdad es que esas paredes que construyeron, que tú confirmaste que eh, Francia ha denunciado acá, hay un aspecto que también deberíamos nosotros destacar. O sea, ¿dónde está la supervisión de la construcción en los espacios públicos? Entonces, aquí pues, la gente puede construir donde quiera. claro. Y, y nadie aquí, hace nada. O sea, aquí aquí a, a media esquina aquí hay un edificio de cuatro plantas, sin medio parqueo. Entonces, ¿dónde están las autoridades? O sea, es un plantas. problema público que usted causa cuando usted comete este tipo de actos de construir donde a usted no le corresponden. Pero bien, es una irresponsabilidad y algo ilegal como ciudadano. Pero entonces ahí debe de entrar el rol de las autoridades de supervisión que como bien tú dices, causaría un problema mayor en un proceso de reconstrucción de la cañada. O sea, cuando cosas tan sencillas, tan elementales, tan básicas, que nuestras autoridades no tienen la capacidad de evitar que sucedan, y, y, y ya luego de que sucedió, pues por lo menos resolverla y decir, no, nosotros estamos aquí, aquí la gente no está por su cuenta. Aquí hay un ayuntamiento, aquí hay departamentos que se encargan de cada eh, aspectos que tienen que ver con nuestra localidad, con nuestro pueblo. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa que tú puedas visualizar ha hecho el ayuntamiento que no haya sido hecho por el gobierno central? Porque hay que separar las dos cosas. Sí, totalmente. Bueno, <coughs> así, así, no, no Oye, podría decir. lo más sencillo es, lo más sencillo es, que en ese lugar, ahí en la calle Sánchez, debiera haber un letrero anunciándole a la gente que no, se, que no doble... Cosas elementales, que básicas. No, que no, no doble a su a su derecho o a su izquierda, Positiva. porque la Emilio Prudón es de doble... Bueno, a su, a su, a su derecho... A la dirección a su que sea. Por, sí, eh, dependiendo de, de dónde señalizar. venga, porque es de doble vía. Porque está cerrado un letrero del ayuntamiento que diga paso cerrado. Que, ni siquiera eso. Es más, alguien me dijo que la basura y los escombros que están ahí lo puso el ayuntamiento. Bueno, ya. Yo voy a averiguar eso. Entonces, o sea, estoy hablando de cosas elementales, básicas. Tú hablas de una señalización, pero hablamos de una señalización a un mes de un problema. O sea, que también es demasiado. Cuando vemos cosas como esta, eh, en una gestión que ha iniciado desde el principio con dificultades como los semáforos, la basura cosas eh, eh, situaciones como esta que se le presentan a la alcaldía que no tiene la posibilidad o la capacidad de resolver el semáforo de la Nino rice con, con Salcedo tiene dos meses apagado está el apagado mismo tema total. señores de los seguros médicos a los empleados de la alcaldía no hay una gestión de comunicación desde el ayuntamiento, que es otra de las cosas que nosotros hemos hablado con Siquio. Nosotros, nosotros estamos aquí hablando de estos temas tú entras a la página oficial de la alcaldía entré hace unos minutos en sus redes sociales y las informaciones que se suben son de efemérides del día del cáncer del día de la de, de la erradicación del hambre yo le pregunto y si que ve mucho el programa y supongo que lo ve en su, su equipo de no, comunicación no él lo ve porque nos ha llamado y cuando lo hemos llamado también él está al tanto de lo que se está tratando es que acá no le, que no caso a nada, ah, pero a no le, le haga que no le haga caso es una cosa pero lo ve o sea no es un trabajo de comunicación, de información. Tú me preguntas, que yo trabajo en los medios, ¿qué tú visualizas que ha hecho el Ayuntamiento Municipal? ¿Qué yo te puedo decir? Nada. Que nos llame la gente en sus comunidades, ¿qué les ha hecho? Tiene casi dos años. Porque él, yo les, come, él comenzó su periodo primero que el gobierno, yo y el gobierno tiene un año y pico. Amado, a la gente, para cerrar, que nos escriba de los diferentes barrios, porque a nosotros nos ven de muchísimos barrios, por no decir de San Francisco completo, de todas las comunidades, a nosotros nos escriben para diferentes temas. Que nos llamen y que nos digan qué ha hecho la alcaldía allá, ya que no nos los informa el ayuntamiento, tal vez nosotros no sabemos. Exacto. Pero obras de magnitud y de impacto. Que sea responsabilidad de la alcaldía, no la visualizamos. Bien, señores, eh, saludamos a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Francis. Buen día, amado, Carolina, Yerjan, amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y le pido entendimiento para entender estas cosas. <risa> Adelante, Francis, con el tema. Miren, muchas veces se me ve como el defensor... Por encima de todo a, a Siquio, lo que he querido es que la discusión se haga constructiva y el mismo Siquio y cualquier funcionario que reciba una crítica de, un, de algo que le corresponde no debe verlo como un ataque, sino como una orientación y algo que hay que atender. Ciertamente que una vía pública de esa magnitud... magnitud que significa uno de los principales desahogos de entrada y salida hacia la zona este de la ciudad, porque esa te lleva, la calle Sánchez te saca de definitivamente la de la Fran Grullón, de la Bienvenido Fuerte Duarte, del tapón que se arma ahí en la bomba, en la estación de combustible o en el puente de la salida en agua. Y estas son vías que alternativas que son importantes para el desenvolvimiento rápido de la ciudad. Yo le advertí al, al alcalde ayer, que hablé unos minutos por teléfono, que aunque ellos tengan como parámetro que es responsabilidad de obras públicas, venir a resolverlo, el ayuntamiento tiene un capítulo y, una, y, una, y un dinero que se debe utilizar sin necesidad de buscar aprobación cuando suceden cosas imprevistos de esta naturaleza, simplemente el alcalde, esto es una orientación, y para que la población entienda cómo, debe, cómo se maneja o se deben manejar los ayuntamientos. Eso no es de obra ¿Cómo que entienda? Es ¿Cómo que entienda? No porque él es no está pública. ahí porque se supone bueno, que debe saber manejar eso. Bueno, de todas maneras, eh, en ese sentido... Lo que, lo que se debe hacer es que el ayuntamiento intervenga, Yayán. Pero eso no, es sin necesidad. eso no es de obra eso no es de obra pública, no. eso es No, eh, el, el asfaltado, no, no, espérate un momento. Asfaltado no, el paso él tiene que abrirlo Lo que pasa y eso es que, al... que dicen que lo que sucedió ahí fue que en la última crecida deterioró la capa asfáltica uh -huh. y dejó el, en raso la parte en tierra de, de ese paso porque eso es como una alcantarilla eso no es un puente en sí mismo no, exactamente una entonces alcantarilla. cuando eso sucede lo que quiero decir es que no se puede justificar la ausencia del ayuntamiento esperando a obra pública especialista, ¿a quién corresponde ese tipo de ese daño? tipo de cosas corresponde al ayuntamiento Esa. es decir, pues que eso, cuando el o sea, ayuntamiento yo... ve que se obstruye se, se desliza una vía para Obstruyendo el paso natural, entonces el ayuntamiento va inmediatamente, interviene, gasta lo que tiene que gastar y simplemente tiene que presupuestar, es decir, diseñar la justificación en que lo gastó y presentarlo en la próxima sesión a los regidores. El consejo no tendrá otra cosa porque eso no es un dinero que estaba dispuesto para eso, eso es un dinero general del área del 31% entonces, no, de imprevisto, no del de de 31% cuando uh, un suceso esta de estas cosas mira, mira, mira aquel vehículo parece que aquel vehículo entró y estaba dando la vuelta porque ni siquiera hay información Si, entonces, no devolver, si te fijas, muchacho. los motores están pasando Sí, pero mira, sí, pero mira que, pero que pasa, uno, el motor pasa por No, es un veces. peligro A veces a uno se le olvida que eso está cerrado sí, y, y uno entra Obviamente mira, que mira, mira, mira ese carro, que va la tener crisis que la, la creamos nosotros mismos y la misma institución porque en, en cuanto a obras públicas del ayuntamiento y el propio ayuntamiento debe poner para que la gente no pase hacia allá y se tenga que devolver una indicación. Hasta ya la comunidad que circunda. O sí, mejor correcto. aún, que ya tiene un mes, lo hubieran resuelto. Claro, exactamente. Entonces, exactamente. Ahora, solo se, se encarga. Yo he querido ir, no he podido. Voy a hacerlo <risa> cuando salga. Para ver exactamente cuál es la magnitud y por qué. Porque, óyeme una cosa. Ahí, mira... Esa basura lo único que se está presentando es que tiene una, unos escombros puestos. Pero yo quiero ver allá qué es lo que sucede, por qué no hay paso. Ve la gente devolviendo. Sí. Debe haberse mira, hecho una zanja profunda ahí. Que no, no míralo paso ahí, ahí, míralo ahí, que no hay. ¿A dónde que está la cañada? Eh, debajo, de debajo, de la, debajo no, de la. No, no, no, debajo de, los escombros. de los escombros ahí que tiene que estar la zanja. Y debe ser profunda que, que no, no permite que la gente pase. Eh, eh, eh. Bueno, de todas manera ya yo le advertí al propio Siquio que él tenía de momento la oportunidad de resolver mínimamente para que se restablezca el paso, no tener ese desorden ahí de basura. Y el ayuntamiento, con simples acciones, está cumpliendo su rol cuando se presentan estos incidentes. Lo mismo que... pasa en la Castillo. Una Nosotros pregunta. tenemos una situación geológica que por ahí pasa una de las fallas, la calle Castillo, y tú sabes lo que hace cada cierto tiempo. Que se ronf. hunde. Que se hunde sí. Y hace un socavón que el ayuntamiento ha tenido que invertir. ¿Qué hace el ayuntamiento? No espera obra pública. Y ese es más grande que este. Hacerte la pregunta que me hacía, mm. he amado a Incluso mí. Incluso la y... Nino Risse, el socavón está ahí, reparado. Lo que no se ha puesto es el asfalto. Tú que estás más cercano y, y a veces en comunicación con Siquio y eso, ¿qué obras tú puedes visualizar eh, que ha realizado la alcaldía? Yo le pido también a la gente que nos diga en sus comunidades qué ha hecho, porque el trabajo sí. de comunicación no, no ha dicho nada. El día de que, pasado que ha hecho. vimos que el alcalde entregó varias obras en barrios, Está en curso la de aquí, enfrente a Telenor, que es la reparación, la remoción del... Bueno, pero es parte de la inversión del de, de eso ayuntamiento. Eso no necesario, lo de la Sánchez es más necesario sí, que, sí. que se pague. Pero lo de la, la Sánchez fue un imprevisto. Parque, Ahora bien, bien. tú Los sabes bien que, que es importante. Nuevo porque hay un compañerito que Mira, tú sabes trabajar. que es importante. Que por cierto... Lo que dijo, ah, Oye, en lo que mencionó Yayan, yo lo tengo aquí. Yo sí. me comuniqué en junio 4 y le mandé la foto de ese edificio que es una afrenta a la construcción y al respeto de las leyes. ¿Se refiere al edificio que está en la imagen claro. con Frank Claro. Yo lo mandé al propio Daniel bueno, y miren. Daniel lo sabe. míralo lo hay. Miren y mira mi conversación. Él miren, me dice, miren. hermano, oye, sí, sí. el primer piso ellos lo tienen dispuesto para parqueo. Lo que eso yo es estoy mentira. viendo ahí ya eso es un local. Mira, es mentira. Miren señores, miren señores, hay una. Y él, él dijo que, que le va a dar seguimiento. Gracias al servicio. Francia, Francia, entiende. Miren, hay una situación. ¿Quién sabe lo que se maneja? Ahí? Hay una situación acá. Cuando los pueblos se equivocan y toman decisiones equivocadas y eligen una persona que no estaba en condiciones de asumir la función para la cual fue elegido y su falta de ejecutoria está eh, eh, perjudicando a toda la sociedad, la sociedad tiene que empoderarse. Yo pienso que Macorís tiene que comenzar a hacer protestas, tiene que... mire, está hablando de un hombre extremadamente racional y negado a las protestas y a esas cosas, toda la vida ese ha sido mi estilo pero yo entiendo que pero, que todo tiene amado, su límite espérate francis que yo no te interrumpí tranquilo eh, no pero que yo no si, terminé no, no, tú me terminaste claro, claro que te no mira no, pues tira. ya tu tiempo pasó no, no. pero oye me atiende me déjame hablar porque bueno, vengo acá está está defiéndete bien, tú cuando yo termina está bien termina miren miren yo pienso que ya nosotros tenemos que buscar algún mecanismo de exigencia de que las cosas cambien en el ayuntamiento porque no podemos seguir así. Yo lo dije desde el primer momento que comencé a ver el fenómeno. Señor, el fracaso de Siquio es el fracaso de la ciudad. Y se está viendo. Pero la ciudad tiene que levantarse. La ciudad tiene que pararse. Yo no estoy hablando de cosas más allá de protestas cívicas. Exigirle a las autoridades, a nuestras autoridades, al propio PRM, que ha actuado con una total irresponsabilidad como partido de gobierno. De gobierno municipal y de gobierno nacional. Sí, porque ¿Sabe Luis, por Luis se ve a veces hasta solo, que no están conectados no, con el aquí, propósito de Luis. Pero solo. aquí, aquí... El PRM eh, me refiero. Aquí, aquí ningún solo. dirigente, ningún dirigente del PRM ha, pues mira, ha hecho... A, espérate, no señora, fácil. Te no estoy dando no, no, la que es solo, sí. también, también, pero la que el presidente no sabe todo lo que pasa. Óyeme, óyeme, no se ha visto no un de dirigente del PRM asumir la responsabilidad o, o por lo menos ponerse del lado del pueblo y decir, pero es verdad, Siquio yo tiene que despertar... Que... Ustedes me entienden, Ajá. lo han dejado solo De hecho, los que estaban ahí, lo que hicieron Fue utilizar el ayuntamiento como plataforma Para conseguir cargos Fuera de Macorís de, de mejor Mira. No los cancelaron ni de, de ¿Eh? siquiera sí, lo dijo aquí, Mira. que no los podía cancelar Porque sí. estaban esperando otros Mira. cargos Exactamente. Eso es Entonces, ¿qué es lo que han nombrado? Han nombrado a la gente que no se quiere ir Pero, pero que probablemente no sabe Lo que tiene entre Mira. manos Y eso está provocando la situación por la que está pasando entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? es empoderarse, es comenzar a exigir que probablemente cuando las cosas se pongan feas en términos de las exigencias que le haga la ciudadanía entonces van a despertar mira yo te voy a develar, a voy a develar una conversación que hice a Siquio y si me está viendo Ten él cuidado. sabe, mira una si, cosa si es privada no no, no, no, no es privada yo le había dicho a Siquio NG de la Rosa con respecto a esto Ustedes recuerdan que yo fui el primero que criticó, yo fui el primero, yo fui el primero que criticó la inactividad del ayuntamiento al inicio y que dije y denuncié aquí que el PRM le estaba haciendo un flaco servicio a la sociedad como partido y los miembros que gobernaron en principio, consiguió en abril 2020 que todos, por igual, desconocían o no tenían fe de que su partido fuera gobierno. Cuando fue gobierno en julio, ya todos enfilaron que querían un puesto nacional. Y lo peor, que se lo dije a Siquio, oh, no puede permitir usted que el partido lo secuestre o secuestre su gestión, Esperando que estos individuos vayan al poder, al Estado dominicano, a la capital o a otra función, y cobrando del ayuntamiento, y el ayuntamiento se ve que no hay actividad. Él lo sabe, que yo se lo dije, y lo denuncié aquí. Qué flaco servicio hacían los miembros del PRM cuando abandonaban el ayuntamiento, pero también el ayuntamiento tenía que esperarle, pagándole su salario, hasta que le saliera el otro salario. Eso es una barbaridad. Hoy día he dicho que la alcaldía tiene que poner en función a los funcionarios, que el funcionalismo tenga sentido. Y me he referido, y aunque esto afecte a una grata amiga, esposa de un amigo, que es la encargada de ornato, ella es la que ha debido de, de estar día a día con la frecuencia de recogida de basura y echando el pleito con móvil soluciones en nombre de la alcaldía y en representación de Siquio. Y que Siquio se obligue a ejercer su función partiendo de las obligaciones y necesidades que se presentan, porque hoy también ¿Pero quién es hay el todavía funcionarios que están esperando ser nombrado. Pero una pregunta, ¿quién es el director de, de, de Ay, obras. Que tú ¿Quién es el director de obras Entonces, públicas no, no del puede, ayuntamiento? No puede, la ciudad no puede esperar. Es Niño López. ¿Eh? ¿Eh? El director de obra pública del ayuntamiento. ¿Quién es? ¿El Niño López. No, no, no, Niño López no, no, no es No, te es estoy Daniel. preguntando porque Daniel, creo que era él Daniel. que estaba ahí. No, es Daniel es el de planeamiento urbano. Ah, no, pero de obras públicas. Hay un departamento de obras públicas no, que tiene un, que ver con, la, con las obras obra que Pilar, inicia el ayuntamiento. Chubal, uh -huh. Pilar, Pero, ¿cuál es que tú dices? De obras públicas del ayuntamiento, porque es, eh, según tenía entendido, quien estaba al frente de eso era Niño López, y Niño López es una persona muy diligente. Entonces, me sorprende puede, que no han sí. intervenido eso ahí. Eh, de todos modos... Y sé que pone sus equipos a servicio de, de, del ayuntamiento si es necesario, como Hola. lo hicieron con el intento de recuperar. La frecuencia de la recogida de basura. Ahora, ciertamente que se requiere de un simple orden ejecutiva para movilizar las cosas en el ayuntamiento. Bueno. Yo aún no tengo contacto con Siquio, porque desde ayer he tratado de verlo, no, pero que por, Siquio está durmiendo ese tiempo. Por ese... ¿Eh? Siquio está durmiendo. No, no, ¿Cómo está que se llama? ¿La bella durmiente? Inverente. Tú lo llamas y ya que está No, ese despierta temprano. Eh, Exactamente, dura... Ese despierta temprano. Y lo que yo he querido se es que no vos, le caiga todo... Mira, que alguien lo despierte. Lo que yo he buscado es que haya una comprensión social. Pregunta ya, Lira, social. que se le pueda dar un golpe de... Mire, lo que yo he querido es que no haya una especie de avalancha de críticas... Y de, de, y de descalificaciones personales no porque no es personal france, no porque pero, no, pero cuando Francia, tú le dices pero, pero cuando, Francia, Rodrígue, cuando tú le dices incapaz es capaz a una persona aquí no se ha dicho nada de eso no pero déjame que vuelvo y repito la gestión de Siquió, pero oye y él pierde perdemos todos ahora la boca y pon tu oído para que ustedes no dejan que yo oiga pero tú tienes desde que llegarte hablando quién lo mandó a él a ser elegido que Tú y vamos y vamos a dejar no. que él hable. Me refiero. Oye, no, lo que pasa tantira. es que comenzamos Hace Francis, diez minutos. Francis. Yo llegué a, a no, no la pregunta. Cuando Francis. Oye, lo que pasa que el el llegamos, es que ¿Sí? cuando llegamos. Oye, cuando comenzó esto, oye, yo llegué a las 7 Pero oye, Francis, cuando. Y ahora solo Francis. Pero oye, Francis, cuando comenzó esto, era la basura nada más. Lo que pasa es que tú tienes que entender. Era la basura. Bueno. Ahora ya no es solo la basura. Por eso es que se bueno. está complicando cada vez más las consecuencias. No deja que ella explique la dama. Por favor. Mira, ¿Qué? Francis ¿Qué? Se refiere. Desde ¿Qué? que yo Hombre. empiezo a hablar, ellos entienden que yo tengo una hora hablando. No, pero claro, qué problema. O sea, no, pero no, no no, no, no, está bien. mismo no, no No, no, no. bien hablar se trata, hable con Francis. Dime. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está el chamo? Eh, no, echamos... Y eh, recoja la, está, los números. Está, está como, está como. Mira, dale, eh, dale. Eh, Francis, tú significabas algo, que no quieres o no te gustaría que se haga un ataque personal eh, de desmeritar y todo no, lo no, demás. Así que nosotros no hemos hablado en ningún momento de la vida Al personal. No, claro de Sikyo. Que no. no, no, de la intimidad, no, pero de la incapacidad se ha mencionado. Y de que él no estaba acto para el cargo. No, pero y, que lo demostrando. Es que lo está demostrando. Pero, es que lo está eso demostrando. Es que está demostrando. Eso no es personal. Pero que es la... Ajá. Ajá. Eso no es personal. Claro. No, no. Eso no Entonces, es personal. Entonces, es personal? Decir, era eso. No, lo público, papá, déjate decir? de cuento Adiós. O sea... Cuando hablamos de capacidad. cuando hablamos de capacidad. Que tú No, ninguno para defenderlo. no, no. En, en cuanto a incumplimiento, yo no tengo ningún que público tiene una barrera claro. sumamente sí, fuerte. Sí, yo lo sé. Para, lo mandó. Yo lo y sé. Su vida pública. Ah, pero yo lo sé. Hasta el punto Parece que. Parece que no. Ahora, hasta el, punto, ahora no, lo no. Lo hasta el punto que uno tiene como político que soportar que una gente le diga, todos los políticos son ladrones. Óyeme lo que decía Carolina. Lo que tú planteabas, los semáforos. La, La basura. basura. El tema el, este de, de los seguros. Los seguros. ¿Sí? Esta, situación. Esta situación. Hablar de la... que tú Óyeme. mismo, Francis, si te preguntábamos que cuáles obras tú puedes demostrar. No, Ninguno acá lo podemos decir. Porque ¿Qué no más, he he hecho? Hecho. Permíteme, sí. llegar para entonces que entre tú. Pues que eh, voy a dar una nosotros acá, los cuatro que estamos acá y los dos muchachos que están acá, no podemos decir obras de significada importancia que se han realizado desde el ayuntamiento. Si están, hay un departamento de comunicación ineficiente porque no están pasando la información yo le decía a la gente que nos escriba de las comunidades para saber qué está haciendo el ayuntamiento si es roger ya diciendo hablar de capacidad esas condiciones que se supone que debe de tener a nivel de gestión a nivel de, de gerencia una institución o una empresa es a eso que nosotros nos referimos. No estamos haciéndole nada. Mira, si sí tú eres esto, tú eres aquello. No. no estamos claro. hablando de la posibilidad de que tiene un individuo de hacer no. las cosas que tiene que hacer en un departamento, una institución, empresa no. pública o privada. Y entendemos que no, que no ha sido lo que esperábamos. Entonces hay que hablar de incapaz No estamos diciendo si tiene el pelo Bien. crespo o Pero mira una cosa. Ciebra. No, no. Miren, no, pero un pero detalle. Eso espérate, Francia. Espérate, Francia. Porque me, me, me esperé así, un momentito. Acá, la información que yo, que yo tengo. No, pero Francia, que tiene que que esperar porque yo estoy esperando a que la compañera concluya y para yo decir. Pero los que tres. No, pero tú expusieras. Oye, me, Así me mucho. saben a nada los tres. <ríe> bueno, miren, sigan. sigan. La información no, hombre, que yo tengo, tengo yo de tengo primera mano, para tres o cuatro, a que mí se me Mira, han acercado. Me ayer, oigan esto, ayer, oye esto, ayer, Pedro. Oye se, vamos a se me ayer, han acercado regidores del PRM. Sí, eso es verdad. Cuatro de ellos. Sí cuatro de ellos, incluso los cuatro juntos en una actividad que me confirmaron y me dijeron que lo de Siquio es insostenible que Siquio no escucha a nadie, ni siquiera a ellos y que Siquio realmente trabaja solo ni siquiera los escucha a ellos Esa es la información que yo tengo de regidores que naturalmente bueno, me voy a Siquio está, le, mira, está a. acabando su está, propio está, partido está, está trillando que al final de su Dios gestión se lleve el galardón de, el peor síndico de de el síndico que no cumplió con su rol bueno, ahora bien vamos a la pregunta eso día. será su responsabilidad claro, ahora claro. lo que yo digo fuetazo, que la parte que vamos en el proceso de salvaguardar el interés colectivo del ayuntamiento en el ayuntamiento tenemos que ayudar a que esto surja como decía Amado como decía eh, eh, tú Carolina es un aspecto que nosotros debemos, como comunicadores, proyectar que... Sería lo ideal Ahora, si él lo asume o no, no Será bien. su responsabilidad se Yo no voy vamos a defender no sé. Lo que quería era aclarar eso. Y Vamos a la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo califica usted el desempeño De las autoridades de San Francisco de Macorís? 829-451-3381 otra vía de Nos comunicación está llamando A través Sikio. de la red social WhatsApp Ay, Yo le dije que Sikio Oye, en el No, no, Ajá. Sikio se levanta temprano Vamos a ver ¿Ustedes saben a lo que yo me refiero? Sí, yo, buenos días. Ah, abre, abre. Buenos días, Carolina. Buenos días. Soy un abogador y por eso eh, te llamo, para que sepan que yo siempre estoy despierto. Sí. Ahora, mira, ustedes tienen todo el derecho de hacer la crítica que a mí me agrada, no. que la hagan, porque yo estoy pendiente sí. a muchas cosas que tienen años que no se resuelven. Mira, casualmente, el vertedero que nosotros tenemos hoy día, fui yo cuando fui alcalde que compré su terreno. Y solo vi gente que está. Lo que pasa es que hay cosas que eh, a mí me agrada que la salte a la luz pública, yo los llamo para explicárselo. Yo estoy interviniendo un vertedero que han pasado muchas gestiones y yo le estoy poniendo a día. Y yo quiero que ustedes como periodistas vayan para que ustedes vean el trabajo que estamos haciendo en el vertedero, en el camino del vertedero para actualizar lo que es la recogida de la basura. Pero yo quiero que ustedes sepan que el mercado público, que yo tengo 25 millones de pesos para comenzar la remuneración, solamente estoy esperando la carta de certificación de que yo tengo asignado ese, ese ese dinero para comenzar la licitación de eso. Yo estoy apoyando el deporte y he hecho dos torneos, primero con 15 disciplinas deportivas, pero ustedes, esa parte positiva, Nadie baila, recorre. Le menciona. corresponde a usted, alcalde, Pero, decirlo. Usted tiene un con equipo le, de comunicación. Con respecto al 243 aniversario de Macorís, también hice otro torneo y estamos interviniendo varios como San Martín en lo que es seguridad ciudadana. Ahora vamos para Pueblo Nuevo. Hemos estado en Víctor Valle y estamos pendientes a. Con qué usar en San Francisco de Macorís lo que es la seguridad ciudadana, este, con eso, pero nadie habla de esas intervenciones positivas. Entonces, este, la nueva ley, tanto a nivel nacional como a nivel local, este, frenan eh, eh, muchas cosas que uno no quiere hacer a la brevedad. Ahora, lo que es la recogida de la basura. En los últimos meses ha cambiado y va a seguir progresando positivamente cuando nosotros ahora terminamos, terminemos de intervenir el camino y el propio vertedero. ¿En qué tiempo estiman terminarlo, Siquio? Bueno, nosotros eh, en unos 12 días estamos ya habilitando el camino. Eh, totalmente. Estamos en la etapa final de eso. Nos eh, impide muchas cosas eh, de lo que es la nueva ley de contratación. Pero este Una preguntita. Nadie, nadie habla de las cosas positivas. Nadie nada más se van al punto de la basura sin saber lo que está pasando. ...y lo que nosotros estamos haciendo ahí... Mire, nos... ...yo quise llamar... Uh -huh. ...más que otra cosa... ...no por lo que ustedes tienen... ...todo el derecho del mundo... ...de criticar y defender su municipio... ...lo tienen todo el derecho... ...pero eh, pienso... ...que ustedes nada más recogen... ...la parte negativa... ...nadie habla... ...del apoyo que yo estoy dando a la juventud... ...el apoyo que yo estoy dando al deporte... ...nadie habla de las cosas positivas... Y por eso llamo, para que sepan que yo no estoy durmiendo, sí, oh. sino que lo estoy llamando para decirle, caramba. Nada más recoge lo negativo, pero la pero, parte positiva. Siquio, el ayuntamiento tiene que anunciarlo. Y, que, tiene todo que el derecho de criticar lo que quiere, pero levanté solamente para que sepan que. Mire, yo estoy una miembro. preguntita, es rapidito, soy, escuche No, no, no, no, no, ahí terminé mi intervención. No, pero entonces. Ah, está, por, bien, está, está, bien, bien, está, está bien, la termino. Gracias, Siquio, Siquio, Siquio, muchas gracias. Y están hablando muchas verdades, pero no están recogiendo. Bien. la parte positiva que uno ha tratado de hacer Bien. muchas gracias eh, eh, esa intervención de Siquio confirma de manera lamentable de manera lamentable confirma que no tiene argumento para presentarle a, esta, a este pueblo lo que el ayuntamiento está haciendo la ayuda eh, a lo, al deporte y a esas cosas, primero tiene que anunciarlo el ayuntamiento. Manden una nota al programa, que nosotros se la vamos a leer y se la vamos a comentar. Pero eso no es prioritario. Lo prioritario es la Sánchez, lo prioritario es la basura, lo prioritario son los semáforos, mi querido amigo Siquio, del cual yo me siento todavía tu amigo. Y he lamentado infinitamente. He lamentado infinitamente aquí y vuelvo y lo lamento infinitamente, Siquio N.G., el que tú. Después de una carrera pro política brillante, la esté tirando por la borda con ese pésimo ayuntamiento que estás haciendo. No, hay un departamento de, just, de, de, de, de comunicación totalmente ineficiente. Lamento eso. Él no sabe. Siquio no tiene idea del cariño que yo le tengo y por eso he abogado todo el tiempo por esto y he dicho en más de una ocasión el fracaso de Siquio es el fracaso nuestro, lamento que termine su vida como político así siendo con una carrera brillante carajo, me parece lo que pasó con Pete Rose después de 4000 y Siquio sabe de eso porque él sabe de deporte, después de 4000 hits no ha podido entrar al salón de la fama porque se puso a apostar en contra de su propio equipo. No, y que nos reprocha a nosotros que no eh, que nos recojamos la, las cosas positivas. Pero Siqueo, mándenosla, yo no puedo Siqueo, andar atrás del ayuntamiento un información. De comunicación información. que usted tiene un departamento claro. de comunicación que no llegan las informaciones a los medios de comunicación de lo que usted está haciendo. Siqueo, siquiera en las páginas de redes, que es donde la gente está más activa, que está a, a, al día a día, al minuto a minuto, no suben informaciones de eso que usted dice que está trabajando. O sea, no lo sabemos. Los medios de comunicación no saben qué está haciendo el ayuntamiento, Siquio. Así es. Bueno,